Vamos a empezar con Transformers Ah, ah, ah no, no, no, no, no, no. Estamos en... No, no, no, no, no. Ah, no muy bien Bueno, este es el Nuevamente te me acompaña Harry Potter No, te ah. <vitaminas> Le doy... Tres ¡Súberte! vamos! Vamos? ¿Vamos, vamos? No, dale, vamos, vamos, vamos dale, vamos, vamos! ¡Dale, vamos, vamos! Un día para todos, vlog número 2 de Orlando, Estoy despenado, me acabo de comprar un poncho, vení con esa es de mi todos. compañero de viaje. Me voy a comprar un poncho porque con la ciudad... ¡Tarán! Por acá, por acá, por acá. ¡Tarán! ¡Vale! Mi camarógrafo también tiene pilot de planes, parece que es. ¿Y qué onda? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente tener un pilot? Bueno, juego número uno del día. Vamos a empezar con Transformers The Ride 3D. No tengo ni idea. Hay 20 minutos de cola. en el cartel te dice. No me subí. Hay que me gusta de las colas de Disney De las filas que son muy interactivas y además están muy bien como... La postre ya está muy divertida, entonces, por más que sean 20 minutos Te pasa rápido porque es lindo lo que ves y lo que ves y eso va Bueno, como simulador me gustó mucho más que el de Spider man Le voy a dar un 9 por las dudas que haya uno que me guste más Pero me encantó muy bueno. Ah, ah, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ah. Todo ah, empapado no, era ah, no, no, ah. si no, Ah, me olvidé, en la parte de arriba te problema no es el nombre. Algo curioso que yo no sabía es que cuando copiás una horita, hay diferentes puntos en el parque en los que puedes hacer como interacciones, y pasan cosas. Mirá. La idea, la idea. Ay, estoy a punto de pasar el día a Discovery Cove, igual hay un montón de otras cosas para hacer, así que les voy a ir mostrando todo lo que hay para hacer acá. El parque es all inclusive, así que acabamos de desayunar potente. Clip de, de desayuno. Bueno, el desayuno listo, granola con yogur, huevos, papas, pan, esto banana. Ahora nos vamos a poner el traje que voy a parecer una sardina enlatada. El parque tiene para guardar lockers simplemente uno lo que esté vacío por ejemplo este <risa> pones tu mochila ahí, tuku arre te quedas con la llave y ahí abajo tiene el número Okay. Bueno, eh, la chica de acá te mira el cuerpo y te da un talle Yo no tengo idea de cómo voy a quedar Te a da un talle pero te apretas but a lo que... Tienes que tirar mi... esto this ya Oh, tú el baño Sí, tienes que Yes. Sí Ok, great gracias okay, Qué Bueno, este es el outfit Del día de hoy uh. Uh. Eh, También tenemos que ponernos... ...mijarra Sí <cuefie> ¿Y esto que va acá? ¿eh? ¿Aca o acá? ¿Es una buena boca? Un sí, esto va a estar acá. Producción. Producción. Producción. ya de parque estamos entrando en Island of Adventure pasó rápido la verdad pasó rápido pero por suerte terminamos el... la aventura de Orlando en este parque que está tremendo nuevamente me acompaña Harry Potter no, ¿estás ya ah. <risa> algo lindo de esto es que tipo todos los canteros están como hermosamente terminados todo bueno pues llegamos a la parte de ¿verdad? y ahora vamos a dejar las mochilas ¿Qué? super check esta parte es muy linda es como muy pintoresca pues es como muy cómico vamos a que la arquitectura los juegos clonados está bueno este que juego de doctor fear nunca se suena es una chotada le doy 3 porque aparte del miedo que me generó en la expectativa, tipo, nada, no me dio vértigo y la vista me tocó ni siquiera el parque, al parque me tocó. Afuera de los parques siempre tenemos esto que nos dice aproximadamente la cantidad de minutos que tenemos de espera. Pero el juego se llama Build Fat. Marchos, okay. tenemos que guardar la cámara dice acá porque se van para aparentemente. Juego, no, no, no! tipo... No, no, Si hace calor quiero que lo hagan. Si no, hace calor, no, lo hagan no, no, hace Está no, Si hagan ¿Por qué no, lo voy Si no, solamente un no, porque no era el momento para mojarme y me enojé un poco. Así termina el último día. ¡Vamos, vamos! Orlando, no, dale, ¡Vamos, dale, vamos! Lanzadas, el día. Dale, vamos, vamos. Corrido, vamos así terminamos el último día de parque. Nos queda Miami, así quieren ver un poco de Miami. Pero así terminamos el día del parque después de hacer un par de compras. Y ahora nos vamos al hotel a cambiar porque tenemos una cena en Prox. Y mañana de mañana nos vamos de compras a sobras. Buen día. Bueno, hoy amanecemos en Miami, vamos a dejar que la sorprenda en Miami. ¡Ah!